Sonic es un personaje muy reconocido mundialmente gracias a sus juegos y básicamente por su explotación a nivel mundial de peluches, camisas e incluso llegar a ser camas con su rostro. Así que hoy veremos curiosidades de Sonic que quizás no conozcas. Yo soy Citra y sin nada más que decir, vamos allá. Sonic desde sus inicios, siempre ha destacado por una jugabilidad única, donde solo debíamos ir recogiendo los anillos mientras avanzábamos por lo largo del nivel hasta llegar a la meta. Impresionantemente, hay juegos que tienen un concepto totalmente diferente a lo habitual. Un claro ejemplo de este puede ser el denominado Waku Waku Sonic Patrol Car, madre mía el nombre. Fue un videojuego lanzado en 1991 donde el objetivo principal de este era detener los problemas que provocaba el Dr. Eggman mientras íbamos patrullando la ciudad. Claramente, este juego tiene una jugabilidad muy diferente al habitual visto en los juegos de Sonic. Cabe destacar que el juego fue exclusivo para Japón, así que, a menos que vivieras en Japón, no podrías jugarlo. Esta curiosidad es un poco podría decir bizarra. Naoto Shima, quien es uno de los diseñadores de Sonic reveló en una entrevista que Sonic sería un niño. Algunas de sus palabras fueron, creé la primer propuesta de diseño de Sonic luego de tres años en el departamento de diseño, aunque aún el personaje no era Sonic, entonces sería un niño. Recuerdo que la idea me vino justo antes de dormir y temí olvidarla para la mañana, así que me puse a dibujarla en mi cuaderno y luego me dormí. ¿Se imaginan a Sonic siendo un niño y corriendo a gran velocidad? Yo, la verdad es que no. Sonic ha lanzado juegos desde hace 29 años, y aquí es donde llega la duda. ¿Cuántos juegos tiene Sonic? Este personaje cuenta con un total de 95 juegos lanzados hasta la fecha, donde destacan entregas como Sonic Mania, Sonic All-Star Racing y Sonic Adventure. Estos son solo algunas de las muchas entregas buenas que nos ha ofrecido Sonic hasta el día de hoy. Así que dime, ¿cuál es tu juego favorito de Sonic? En mi caso, el mío sería Sonic Colors de la Nintendo DS. Aunque el juego recibió muy fuertes críticas, a mí me hizo pasar muy buenos momentos cuando era niño. En un evento realizado en San Francisco, asistieron los diseñadores de Sonic y detallaron lo que les llevó a crear a Sonic. El principal objetivo de SEGA fue buscar un competidor que pudiera hacerle frente a Mario en esas épocas. Por lo que a Naoto Oshima se le ocurrieron ideas tales como hacer un perro, un armadillo, un hombre de avanzada edad o un erizo, que ya sabemos que el erizo fue elegido para esta tarea. También los diseñadores buscaban un erizo que fuera fácil de dibujar, además de ser un personaje reconocible, por lo que decidieron que el color de su pelaje fuera azul para que combinase con el color de SEGA. Al momento de ser presentado a los ejecutivos de SEGA, Naoto Shima le inventó una historia basada en aviación, algo que Oshima era un gran fanático. La historia trataba de un hombre que piloteaba un avión a grandes velocidades, ya que a raíz de esa velocidad, su cabello siempre estaba levantado. Ahora ya sabemos por qué el cabello de Sonic es así. Es cierto que Sonic se creó principalmente para competir con la cara de Nintendo, Mario. Desde años como el 2011, se ha creado la duda, ¿se podría crear un juego donde Sonic y Mario compartan protagonismo? La respuesta es no. ¿Por qué? Te preguntarás. Palabras del productor Osamo Uashi han dicho que Mario y Sonic no pueden estar juntos en una entrega de aventura. Básicamente porque son personajes que viven en mundos completamente diferentes. Solo imagina, ¿Mario corriendo en una pista de Sonic o Sonic saltando en un mundo de Mario? Esto para Nintendo nunca fue algo positivo, ya que tendrían que crear algo de cero que a Nintendo no le parecía correcto. Es así como Mario y Sonic competirían entre ellos en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son un territorio neutral para realizar un juego basado en las franquicias más poderosas de ambas compañías. La mayor fortaleza de Sonic es su gran velocidad. Como debes saber, Sonic tiene la habilidad de correr a grandes velocidades e de incluso llegar a la velocidad del sonido. Debido a esta gran virtud, Sonic puede correr tan rápido que incluso puede escalar superficies verticales con suma facilidad, correr sobre el agua, sobre el agua correr sobre el agua e incluso sobrepasar láseres. No se sabe cuál es la velocidad máxima de Sonic. En el videojuego Sonic Battle se afirma que puede moverse a la velocidad del sonido. Sin embargo, E123 Omega calculó que la velocidad de Sonic podría exceder potencialmente la velocidad de la luz. Y ahora te pregunto, ¿qué harías con la velocidad de Sonic? También la principal maniobra ofensiva de Sonic es el Spin Attack, una técnica en la que se enrosca en una bola de conmoción y se dirige a sus objetivos. Con él, Sonic puede triturar o excavar casi cualquier sustancia con suficiente velocidad y golpear con suficiente fuerza para perforar rocas colosales. Sonic también ha demostrado su habilidad extraordinaria para operar vehículos. Tiene excelentes habilidades cuando se trata de pilotar aviones como el Tornado, conducir y competir a altas velocidades en automóviles como el Speed Start y también puede practicar surf en embarcaciones como el Wave Cyclone. Sonic ha demostrado la capacidad de aprovechar la energía del caos para su propio uso. Con una sola esmeralda del caos, Sonic puede generar el llamado Chaos Control y ocasionalmente obtener un aumento de poder. Sonic tiene el poder de unirse con las esmeraldas del caos, lo que le hace tener el poder de accionar máquinas, deformar el tiempo y el espacio o controlar el estado ambiental. Sonic puede nadar. La respuesta es no, y la razón es muy simple, el programador Yuji Naka asumió erróneamente que los erizos carecían de capacidades acuáticas. Una realidad es que estos animales nadan muy bien, y pues se puede comprobar biológicamente. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Sonic no puede estar en el agua, solo que no puede nadar como tal, como de si un nivel de Mario se tratase. Porque en juegos como en Sonic Colors, este personaje tiene la capacidad de estar en el agua sin ninguna consecuencia aparente. Sonic no fue originalmente llamado Sonic. Uno de sus primeros nombres fue este que estás viendo en tu pantalla. No lo pronunciaré porque sé que no me quieren oír decir Mr. Needle House o Mr. Needle House. O sea, no. Te reto a pronunciar Mr. Needle Mouse y dime si se te hace difícil decirlo. Podrías estar pensando que la primera aparición de Sonic fue en su primer juego en 1991, pero déjame decirte. Antes del lanzamiento de su primer juego en la década de los 90s, se pudo ver a Sonic en una máquina recreativa del juego Ratmobile, que era un juego de carreras de las máquinas arcade de ese tiempo. Y aquí es donde me pregunto, ¿por qué Sonic estaba en una de estas máquinas? Tal vez podría ser porque Ratmobile era de la compañía creadora de Sonic, SEGA. Sonic tiene el poder de unirse con las esmeraldas del caos, lo que le hace tener el poder de accionar máquinas, therefore... La respuesta es no. Y la razón es muy simple. El programador Naka asumió ronamente... Asumió ronamente, ronamente... Ronamente... Te reto a pronunciar Mr. Needle House o Mr. Needle House o Mr. Noodle House... house ¿Por qué se dice no house? Me acabo de dar cuenta que se dice no. Te reto a pronunciar Mr. Needle Mouse y La alarma. Te reto a pronunciar Mr. Needle Mouse y dime si te se... Te reto a pronunciar Mr. Needle Mouse y dime si te. si te si te se... no. ¿Por qué? Me pasa esto a mí. Te reto a pronunciar, Mr. Needle Mouse, y dime si te sea... La madre, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, no sé hablar, no sé hablar. Sí. No sé hablar, no sé hablar. Te reto a pronunciar, Mr. Neville Mouse, y dime si se te hace difícil decirlo. Vámonos.